Mira, estoy metido en cosas Cosas muy peligrosas. ¿Y? Así que aléjate de mí. ¿Cómo se llamaba? Cloud. Cloud Strife. Este encargo es único. Cuando se acabe, se acabó. Venga ya. Nadie se mete en esto solo por dinero. ¿Vas a levantarte ahí y pretender que no le pasa nada al planeta? ¡Pues claro que no! Me preocuparía menos del planeta y más de los próximos cinco segundos. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> vale, ahí te has lucido. No pensarás irte por ahora de Midgard, ¿verdad? En fin, como parece que tengo a una vieja amiga en apuros y también le hice una promesa, pues... Me alegro de tenerte de vuelta, Clau. De verdad.